Conozco los estandartes de los generales al mando de las fuerzas de la legión. Antes de que Sargeras se apoderara de nuestro mundo, ellos reunieron a nuestros ejércitos. El consejo de guerra. Batir a campeones. La legión se ha infiltrado en mi campamento. de llamar recursos es el momento de atacar